El día de ayer se estuvo realizando una rueda de prensa en la cual eh, la señora Ligia Pérez, quien es vice viceministra de Educación, habló sobre la estructuración de un plan estratégico que busca el hecho de que los niños, adolescentes, quienes están en nivel secundario, puedan regresar de manera física a los planteles escolares eh, en un contexto semipresencial. Muy bien o presencial que en algún momento yo decía en la introducción tiene tiene que, que pasar en el marco de la pandemia ahora qué tan factible es hay muchísima gente comentando que no por la alta tasa de contagio pero no es nada confirmado o sea eso yo entiendo que sería ya para un año 2021 2022 bueno eh, según los aspectos que se están haciendo y lo que hemos podido, eh, podido observar a través de las informaciones que hemos visto en los medios de comunicación la idea es que eso se vaya programando desde ahora para cuando inicie el próximo año escolar, o sea, 2021-2022, se inicie de manera semipresencial, en principio. Y según vayan pasando los días y viendo que se puedan pues, ajustar bien eh, ese, ese, ese sistema, pues hacerlo de manera total, eh, eh, la... la eh, que se imparta la clase de, de, de manera total, no semipresencial pero, ya, perdón, pero ir evaluando eh, el proceso. ¿Tú tienes hijos? Claro. Ok. Eh, si en dado caso de que la modalidad fuera en primera instancia semipresencial, no con garantía 100% de vacuna y sugiere el Ministerio de Educación mandar a los niños, ¿tú mandarías a los tuyos? Mira, en el hay que hay que saber que aquí hay una situación... Donde debemos evaluar el sistema educativo nacional en dos vertientes Ajá. Una, la parte pública y otra la parte privada Yo voy a empezar por la privada porque mis hijos, gracias a Dios, lo, lo tenemos en un colegio privado Y ese colegio, nosotros, siendo eh, dándole seguimiento a lo que ha sido la trayectoria de ese colegio y como ha llevado este proceso a través de, de virtual, pues nosotros entendemos que el colegio, la parte privada, quizá no un 100%, pero un 80% de, de los colegios eh, de nuestro país que imparten docencia, pues califican para esa propuesta que ella está haciendo. Ahora bien, la parte pública creo que todavía no. ¿Por qué? Por, un, por una situación o un asunto de, de, de, de, de organización, porque lamentablemente todavía eh, eh, eh, la parte educativa... Escúchame, eh, eh, eh. Eh, Diloné, eh, me desconecté un poco, falla técnica aquí con internet. Pero mira, ese tema de las clases presenciales da mucha pena. Hay una campaña incluso en las redes sociales de los colegios privados, eh, los bares... Abierto, las, los colegios y las escuelas no, los supermercados, los estadios prácticamente, eh, los restaurantes, o sea, hay muchos negocios abiertos con los protocolos, el turismo abierto, toda la educación que es lo primordial de cualquier país, las escuelas están cerradas. Yo creo. Es que es, que es diferente, Roberto. Es oh, sí, por supuesto que sí. Lo que Dios. pasa es que un niño no tiene la conciencia desarrollada de para saber llevar a cabo los protocolos de como se Dios. supone que lo tiene que tener de un adulto. Aparte te Dios. recuerdo, aparte te recuerdo que los niños son los mayores propagadores del virus. Un Me niño de 5, un niño de 5, 10 años que tiene casi un año trancado en su casa. ¿Tú crees que cuando vea el amiguito ay, no lo va a ir a abrazar? Por Dios. Ahí está pidiendo eh, tiempo libre, tiempo Time libre. Está si, me, si tú me permites hablar, veloz, porque okay, me un rato okay. están hablando. Okay. Me permite hablar para poderte explicar. Cuando gustes. Ok, gracias, veloz. Los niños están en los hoteles, están en las calles, están jugando, están en las canchas, están donde quiera los niños. El protocolo no son los niños que deben llevarlos, son los padres. Te recuerdo que en China... En Wan China, donde nació entre comillas el famoso virus COVID-19, las escuelas están abiertas y los niños están yendo con protocolo. Los niños están más seguros. la las Roberto, escuelas. Sí, pero son no, culturas no me diferentes. Por ejemplo, Roberto. de China, ¿qué dices? Ah, ah, eh, yo me desconecto, tú ves. Y, no, y hermano, no, me... no tranquilo. Oiga, <risa> yo hermano. me desconecto y no <risa> me voy no, luna. No, esa no es la idea. No me dejan hablar. Ahí, ay, Avance, avance ahí, okay. Eh, ¿me, ¿Me permiten? Sí, sí, claro, claro, hermano. Okay. En guanchina donde nació el virus, se está las escuelas están abiertas y los niños se están yendo a las escuelas. Es verdad, ese pataleo que los niños, que son los primeros, pero, pero señores, los niños se están saliendo. Yo quiero que alguien me llame ahora al estudio y me diga cuáles niños están en su casa amarrados que no salen a la calle. Los míos no, no salen. salen los míos no salen, Roberto. Mi hermanito no sale. Ni los míos tampoco. Señores, no van a decirle dos vainas por aquí. No, no, no, no hermano. Pero tú estás no, no, no. haciendo una pregunta. Mire, mire, mire escúcheme, Roberto. Mira, Roberto. Espérate, espérate, espérate, espérate, ok, espérate, espérate. termina la idea, termina la espérate. idea. Mira, entonces tus hijos no han vuelto a salir de, de, de la casa. Oiga, hermano. No han vuelto a salir de la casa. Espérate, espérate, no, no, no. Contesta, no. Contéstame, no han vuelto a salir de la casa. No, hermano. Lo no, mío no. Pero ni tú te lo crees. No, no, pero yo sí. Pero, pero ven acá, hermano. Pero ¿cómo, ¿Cómo es eso? esto? ¿Cómo no han salido de la casa. No, hermano, mire, mire, mire. Déjeme decirle. Déjeme decirle. Pero qué edad tienen tus niños. Los niños míos, porque hay una ya que es mayor de edad. Yo Exacto, digo. ahí es diferente. Sí, pero los niños. Los pequeños, los menores. Exacto. Lo, lo, los yo niños quiero. míos oscilan entre 2 y 18 años de edad. Ah, ok, perdón. No, El bebé no me habla porque de 2 es diferente. Sí. Es un bebé. Sí. Pero lo, la de 18, inclusive, yo no la dejo salir. No, Roberto. Porque yo soy. Mire, Roberto, por eso es que la pandemia. Pero usted me hizo una pregunta, yo tengo que contestarle. Pero contéstame la pregunta, tú la tienes trancada que no ha salido ni al frente de su cara. Pero déjeme terminar, ¿le puedo responder? Sí, le voy a responder. Mire, mire Roberto, no es un asunto de tenerla amarrada, pero por ejemplo, ella me dice... Pero no, no, no, no, no, no, no, no me diga que ella no contestar. Pero usted no me deja contestar. Pero dice, el contesta, sí. Hermano, mire... Cuando hablamos de no dejarlo salir es, por ejemplo, eh, eh, papi, yo quiero ir a una actividad, de una fiesta que hay no, de... Uno, no, si no, no, que no, que no, no va. No, pero que te estoy diciendo, no, hermano, tú me estás no, preguntando. O sea, es que la... esto es un asunto... Roberto, si no es que esto es un asunto de responsabilidad. Esto es un asunto de responsabilidad. que para salir normalmente te piden permiso. ahora yo quiero que tú me digas... Si esa hija tuya no ha tenido contacto con nadie más, porque tú has no, ya eso es otra cosa. Tú me estás hablando de salir ah, a compartir, pero, salí, pero, salí, salí. pero nosotros de que a un risor no, no vamos. Después de la pandemia. No, no, no. No, no. No. No, a una fiesta pero no, no. Pero, no. no vamos después de la pandemia. Pero yo no te estoy, eso es normal. Yo te estoy hablando. Pero Se tú me estás diciendo que, así, que nosotros, si salen sí. a risores, no. No, no, no. No. Es una pero responsabilidad de los padres que llevan los niños a los risores en esta pandemia. Una responsabilidad. Pero dilo, Ney, perdón, que es lo que tenemos que educar y entrar en contexto y hablar las cosas como son. Pero estamos entrando en contexto, lo si que no, pasa pero, que tú no quieres entender. perdón, ¿no? es que tú te estás yendo por otro lado. No te vamos perdón. a salir ni que a discotecas, ni a bares, ni, ni, ni, ni a restaurantes. Es salir, compartir con otros niños, con otros adolescentes. O alcohol nada más se pega en los bares y restaurantes. Mire, si mire, comparte, espérate, le voy a decir. espérate, espérate, espérate, espérate. Va a coger un vuelo sí. usted, rápido. No, si tu hija sale <risa> y comparte con la prima, con el primito, con el vecinito, con mira el amiguito, por, por no se le puede esperar el COVID. Pregunto yo. Eh, ¿Me deja contestar? Sí, contéstame. Eso, Mi... no, me, no te me por otro lado. Eso, <risa> si ella comparte con el primo, la prima, el amiguito, el vecinito. ¿Sí o no? Con la familia primaria, sí, pero con los amiguitos no. Porque pero es que, la, familia vive contigo, pero la familia primaria vive contigo. No, por ejemplo, yo voy al campo donde mi mamá, escúchame, pero permíteme. Sí, bien. Y sí. allá ellos tienen primitos, primitas. Claro que sí oh. comparten. Oh. Ahora, con los amiguitos, con, por un asunto de control, yo oh. no puedo dejar que ellos compartan. O sea, que, que los primos tuyos, los primitas del campo, no le da COVID. No, claro que sí, pero hay un, un nivel de control, Roberto, con relación. Ah, lo que Muy tú estabas diciendo de que que los que bares, de esto y de lo es diferente. Sí, ¿De no, ¿tú yo, ¿tú es? bueno, es que no, hay que, que no. mandar a la pausa. Ya, te, bállame, ya te, Roberto, ya tenemos bállame. los invitados aquí, hay un compromiso. Bállame, Ajá, brevemente, te sí. Con, conceptualizar. conceptualizar, sí. es que tú no puedes decir que el COVID discrimina, que si un bar, no, nadie, en un bar no se va a pegar y una escuela sí, no. que los niños no usan protocolo y los adultos sí. No. Falso, los adultos son los que no usan los protocolos, en los el... niños Magis. usan más protocolos que los Cortarán. mismos adultos, y en una escuela, si tienen los protocolos, no se van a contagiar, y los niños, yo no estoy no de acuerdo, otros niños. no, yo, pero él no, con otros niños. claro no van a estar de acuerdo porque, en el caso de Veloz, escúchame Veloz, tú no tienes niños, pero esa gente que tiene esos niños en la casa, que no tiene con qué,